comunicado he pensado seriamente en cerrar este canal pero pronto me motiva al buscar ser original tengo cambios numerosos como peces en el mar mis defectos afectan mi contenido indeciso desde infante no lo puedo evitar poco serio e inseguro que dan ganas de gritar todo me persigue sin parar, mis defectos me acompañan, yo prosigo. Evitando el mantenerme fijo en un solo lugar. Voy variando el contenido que yo puedo entregar. Pero resulta al final no puedo evitar notar. Mis defectos nunca prueban lo obtenido. Abrumado, atosigado y aburrido de pensar. tomo un tiempo de descanso para recapacitar. Permitiéndole a mi alma finalmente madurar. Mis defectos me abandonan y atético. Nueva vida y nuevo ambiente para evolucionar. Nuevamente me vuelven a fascinar, con las personas correctas por fin puedo continuar he decidido valorar este camino